Seguimos con más. Sí. En este momento está con nosotros, como habíamos anunciado, Jochi Taveras, director regional de acá, pues, del Nordeste, de Deportes. Qué bueno tenerle por acá y escuchar sobre este importante ámbito, el deporte. Buenos días, Jochi. Bienvenido. Buenos días, Carolina. Buenos días, Jan. Buenos días a toda la región. Y por qué no en nuestro pueblo, San Francisco. Sí. Te ve bien, mija. Gracias. Te ve nítida, en Gracias. Es verdad. Muchas gracias. Sí, sí. Tony, eh, su... Eh, des Tony ¿sí? no, porque Tony es de deporte. Jochi, ese... Jochi, se me, se me cruza. <ríe> lo ligó por el deporte. Jochi, sí, sí. Eh, a nivel deportivo, nosotros tenemos muchos retos y desafíos, es lo que pienso. Con su designación, ¿qué puede esperar la, la región? Mira, es verdad lo que tú dices, tenemos demasiada eh, latre. Algo que realmente... Me preocupa a mí mucho a mí, porque es que todos los gobiernos que hemos tenido no creen en el deporte. No creen. ¿Por qué digo eso? Porque no he visto ningún ministro, no he visto ningún gobierno con un programa a desarrollar en beneficio de la juventud y del pueblo. Si te das cuenta, el ministro de Deporte lo que ha sido aquí en este país, una oficina de cobro de los empleados. Pero solamente trabajan bien los que trabajan los obreros eh, rúticos. En el deporte no hay un plan para desarrollar con los técnicos, para ir a los barrios que están descarriados, de donde la, no hay un programa que los técnicos justifiquen su salario. Por eso estoy preocupado, porque realmente cuando yo veo que no tenemos... Ni programa, ni proyecto, no podemos hacer lo que llaman una valoración del deporte en sentido general. Habría que hacer una profilacia sincera y franca, sin demagogia politiquera, que es lo que más daña a este país, la politiquería. Entonces, yo espero que el gobierno del cambio, nuestro gobierno, Luis abinader encabezado por Francisco Camacho Arriba, eh, se haga algo diferente. Logremos algo diferente. Y donde está Vera, o se hace la cosa bien, o no se hace bien. Jorge, Así soy. indiscutiblemente, usted es el dirigente deportivo de mayor nivel que tiene la región. No diga eso. Eh, sí, no, no, no, es, no, es indiscutible. No diga eso, eh, mano. Bueno, tenemos aquí, ¿cómo se llama? Alexis García. Eh, que también es un dirigente importante Por el de mayor nivel de la región eh, Indiscutiblemente es usted Usted eh, era la persona que se encargaba de organizar Uno de los torneos más importantes que se hacían Que era el torneo de béisbol campesino De la provincia de Duarte Está todavía. Y también eh, lo que tiene que ver con el torneo Empresarial de softball Y fue presidente de la, de la asociación de softball eh, Estamos hablando de los torneos deportivos De mayor importancia eh, Luego naturalmente de, Del torneo de la, de la Lidón con relación a esto, ¿cuál es su plan ahora que usted es director regional del Ministerio de Deporte para impulsar el deporte, desarrollar el deporte que naturalmente ha estado rezagado en esta región? Sí, realmente el deporte en el sentido general ha estado rezagado en el año 2020. Desde que se inició el, el año no ha habido activismo deportivo y ha estado permanecido por la cuestión de la pandemia que hay. Eh, realmente Yayan. tú sabes que aquí todos los dirigentes deportivos tienen que convertirse en pedigüeños. En pedir, molestar para hacer una actividad. Mientras aquí no haya lo que llama una subdivisión económica, no habrá desarrollo deportivo. Te lo digo con responsabilidad, porque yo he sido víctima de eso toda la vida. Donde yo tengo que ir a tocar puertas, amigos, empresarios, funcionario pidiéndole para poder hacer actividad que se vea con un poquito de lucidez. Por eso, en honor a la verdad, sin hablar de mentira, porque no soy demagogo ni mentiroso. Espero que haya un cambio definitivo en el deporte para uno poder contar con una planificación de una actividad que tú quieras hacer durante el año. O o un plan que tenga este trazo. Jochi, eh, tiene ya usted el dato, aunque es reciente designado, ¿cuánto recibe la dirección regional de deporte? ¿Cuánto nada. recibe de presupuesto? Nada. ¿Cómo que nada? Nada. Lo que recibe aquí nada más son los humildes chequecitos de los empleados. Por eso el deporte no puede desarrollarse. Eh, yo siempre he planteado que tiene que haber una subdivisión económica, en cada o región. Por provincia, ¿verdad? Por Pero región, claro. por región. León y a su vez... Por región. Yo planteo, o sea, por ejemplo, yo fui a la hora a lo que fue la vista pública de la Cámara de Diputados el viernes pasado para la modificación de la ley 356-5 que rige el deporte dominicano. Yo creo que aquí, si aquí en este país queremos avanzar en todos los sentidos de la palabra, todos los sentidos de la palabra, tenemos que reglamentar todo. Reglamentarlo para tan. Hacerlo transparente la cosa. Mientras tengamos no tengamos un régimen que nos ate, que nos ate, vamos a ser víctimas de los circunstancias Jochi, eh, nos conocemos desde hace mucho precisamente trabajando en el deporte. Sabes que nosotros venimos de organizar eh, el primer torneo de baloncesto que se hizo en la comunidad del aguacate. Eh, por ejemplo, trabajamos con torneos infantiles. El líder ¿De ahí? Sí, trabajaba mucho en la parte deportiva. Pero, eh, como usted dice, uno termina cansándose porque tú tienes que salir a buscar, a pedir, como se dice, para poder eh, eh, sustentar esa, esas actividades. En esas comunidades, en los barrios, en los campos, tenemos líderes técnicos deportivos que hacen el trabajo y que lo hacen de manera gratuita. Por ejemplo, eh, quiero mencionar a Mauri Castillo, Quito, que tú lo conoces bastante bien, que es el presidente de, de la Liga Unidad del Campo y que organiza un torneo interesantísimo en esa, en esa zona, pero que además es un dirigente nato de esa comunidad y que, que promueve. Igual, por ejemplo, que aunque ya no está eh, en la actividad, pero fue un gran dirigente que promovió la, la, el, béisbol, el, el béisbol infantil en la, en, la, en la zona, Felipe Vargas y otros dirigentes que están en la pero que lo hacen de manera voluntaria. O sea, nadie le paga por, por ir a, a, a una práctica, a un play. Eh, y entonces tienen al final que abandonar eso porque tienen que dedicarse a su trabajo porque el gobierno no los respalda. En su gestión, estaríamos gestionando, por ejemplo, el nombramiento de este tipo de técnicos para que reciban de parte del, del gobierno un sueldo para que puedan dedicarse específicamente al deporte. Mira, mi hijo, cuando te hablé de ahorita que los gobiernos no lo creen en el deporte, es uno de esos. Eh, un joven, un niño, tiene tres padres. El padre biológico, el padre profesor y el padre técnico. ¿Por qué los tres? Porque los tres te forman a ti. Pero vamos a caer con el último, que es técnico deportivo. Que creen que un técnico deportivo es una persona como que tiene que regalar su juventud, su tiempo, su vida... ...y que no tiene derecho a de tener una esposa... ...hijo, pagar meses de casa... ...comer, vestir... ...y hacer su... Su, su, vida. ...su vida sociable. Porque no lo colocan... ...un sueldo... ...un técnico deportivo como un médico... ...como un, un ingeniero... ...como cualquiera otra profesión. Claro. Porque tú has regalado tu tiempo... ...al servicio de la formación... ...del niño o del adulto... ...y, y colocar lo que se llama la diversión en los diferentes lugares de esta sociedad. Y tiene que hacerlo espontáneamente, por gusto. Y no puede ser. Un técnico tiene que tener un, un valor, que tú te encuentres tú mismo entusiasmado y con, con esa dedicación, con más ahínco. Pero ¿cómo lo hace? Tony, Jochi, eh, Ho estoy cruzada, pero bueno. Partiendo de esa realidad que usted plantea y que de alguna forma conoce... Pero no, usted no lo ve así. usted cree que Es pues claro. Partiendo de esta realidad que se tiene yo, yo lo viví. en hmm. el mundo del deporte en nuestro país, vemos que por más interés que usted tenga, por más buenas cosas que quiera hacer, está maniatado. No tendremos grandes cambios con su gestión, con su designación, por más que quiera. Podrá hacer lo que tenga en la mano, ¿verdad? Pero no el impacto que se necesita. Esto depende a nivel... Eh, de la dirección nacional, eh, mayor presupuesto y todo lo demás. Cuando nosotros hablamos de deporte, básquetbol, béisbol, softball, natación, tenis, o sea, todo sentido lo que general. en sentido general, nosotros no sentimos ni tenemos, es, es, es, o sea, no vivimos esto de que los muchachos puedan ir, no, voy para la clase de fútbol, por ejemplo, que me parece que en el estadio se dan algunas, pero como de, de manera... Eh, con muchas fortalezas, no lo tenemos. A nivel nacional, porque lo suyo y todas las eh, direcciones provinciales, regionales, dependen de lo que se dé a nivel nacional. ¿Qué esperanzas, qué expectativas tiene la designación? Eh, no tengo el dato de quién es que estará o quién está. ¿Qué hay en ese sentido para poder tener cambio? Porque si no, seguirá igual. Sí, eso es lo que te decía a ti, que realmente eh, la nueva ley de deporte que tiene que ya salir en los primeros meses, o antes de caer el año, o a principios del año. Que nos rija, tiene que ser la, la pauta a seguir, la ley general de deporte, la 356, modificación que va a ser modificada ahora. Desde ahí, vamos a ver qué va a pasar. Pero hasta ahora, yo espero que mi ministro, Francisco Camacho, haga una valoración de lo que es el sistema deportivo del país. Y que vengamos a cambiar la situación. No con palabrería, sino con hechos. Que usted tenga que, que estar en un continuo movimiento deportivo, activismo deportivo. Porque déjame te algo. Cada municipio, cada distrito municipal, cada comunidad poblada de este país, ya tiene una exigencia deportiva. Se practica el deporte. Pero se practica el deporte silvestre suelto así, sí, sí. y no puede ser entonces yo espero que mi gobierno que yo soy una pata de la jaiba o de la mesa porque ya tengo un cargo regional sí. tengo que tratar de llevarlo al camino que entendamos que es necesario organizarnos para que las cosas lleguen a su destino y se hagan las cosas con debido planificación con con esas con esa cosas que queremos que tú que tengas su trauma para sus actividades. Por ejemplo, si aquí hay una subdivisión económica de los fondos que entra al Ministerio, por ejemplo, al Ministerio entran 2.900 millones de pesos. Luis Abinader, en un encuentro que tuvimos, sostuvimos en, en el Club Mauricio Valles, prometió triplicar los fondos del Ministerio de Deporte. Triplicarlos. ¿Qué indica eso? Que vamos a tener un mejoramiento de del deporte en el país. Ahora, por eso yo estoy rezando para que la ley controle la cosa. Para que hayan en cada región que tiene el movimiento deportivo, está dividido en siete regiones. El sur corto, el sur largo, el ciudad central, que lo integra Bonao, La Vega, y Santiago, Puerto Plata, linaroeste Oeste, Montecristi, Jabón, Santiago Rodríguez y Mao el nordeste en las cinco provincias que tenemos y el este que tiene siete provincias, que es mayor Tomayor, Monteplata, Romana, Higüey y el distrito que está como el Gran Santo Domingo. O esas son siete regiones. Que yo planteaba ahí, en la Cámara de Diputados, que era importante introducir que en cada región haya un viceministro para que el ministro de turno no quiera hacer lo que entienda del lugar, sino que haya una planificación entre el ministro y con los viceministros que están en sus respectivas regiones a discutir las políticas a seguir cada año y mejorar donde nos quedemos rezagados. Ese es mi, mi deseo como dirigente de que soy. Y hablo así porque mucha gente o muchos dirigentes no se atreven a hablar así porque tienen temor que lo cancelen en un caiguito y les quiten su, su chamba, como dicen. A mí no. Yo hoy tengo una prudente, cumplir 70 años de edad. Tengo 37 años de edad de deporte. Soy un mes realizado. No económicamente hablando, sí. pero sí emocionalmente realizado. Y ya yo sé lo que conviene y no conviene. Por ende, sería un obrero de deporte en esta nueva gestión, un gran compromiso. Pero yo quiero que cuando yo vaya a una provincia y convoque el movimiento deportivo, yo tenga mano algo para exigirle o para... Dale a ellos. Jochi, a propósito de que el gobierno de Luis Abinader lanzara esta semana la propuesta o el proyecto de marca país, eh, creo que ellos no han enfocado bien cuál es el cuál debe ser el buque insignia de la República Dominicana y que está más que claro. Por ejemplo, cuando se habla de República Dominicana, se habla de sus playas, ¿verdad? Como, como puntos turísticos. Pero cuando se habla de República Dominicana. En el sentido de lo que es el, el país en el sentido general se habla de deporte. ¿Por qué? Tenemos eh, eh, a Félix Sánchez, ¿verdad? Sí. Con sus medallas olímpicas. Tenemos a las reinas de Caribe, ¿verdad? En el voleibol con sus medallas olímpicas. Tenemos el béisbol, que es nuestro mayor fuerte. Eh, específicamente, por ejemplo, con peloteros desde la, desde la talla de este, eh, Pedro Martínez, eh, Juan Marichal, David Ortiz. O sea, nosotros somos realmente una industria del deporte que no hemos sabido explotar hacia afuera. Y ese debe, debería ser el buque insignia. Entiende usted que desde su dirección pudiera llegar a este mensaje hasta la presidencia de la república con el objetivo de fortalecer el deporte y que pudiera utilizarse eso como buque insignia, como marca país hacia otros países? Sí, marca país, eh, deporte simboliza, porque tiene algo que presentar tú decías ahora mismo, de, de figuras, claro. de personalidades y de equipos que están ranqueados en el mundo eso simboliza que podemos vivir en cualquier parte del mundo nuestra marca país. En materia de deportiva. Que lo somos. En materia de deportiva, por ejemplo, mira, eh, el país Guatemala es un país menos desarrollado que este. Tiene un 6% de, del impuesto, del producto del otro 6% en Guatemala. Wow. Pero que pasa? También la corrupción, la corrupción allí lo está ah, acabando ah, también. Okay. Porque no es un plan. Desarrollo, los cubanos ya no están ahí, que era lo que ayudaban a ellos, se han ido. Entonces realmente el deporte tenemos que tratar de, de, de, de relanzarlo con una nueva visión y eso que tú dices, marca país, el deporte tiene primero que tiene de exhibir. Claro, tiene lo, de que exhibir. Es lo que es lo más que porque nosotros sí, claro. podemos exhibir, deporte y playa. Sí. A pesar de que marca país ahí la cultura general de nosotros. Sí, pero, que sea. pero tú, eh, tú, tú vas a montar eso precisamente en ese tren. El tren sería el deporte porque es donde nosotros realmente tenemos que mostrar, porque tenemos medalla olímpica. Incluso se pudiera decir que nosotros nos hemos convertido, y, y tú me corregirás ahí, en la potencia mundial en lo que tiene que ver con el voleibol. Estamos hablando de, de, de que somos, eh, si se quiere, ahora uno de los países más importantes. Octavo del mundo. De voleibol. Octavo del mundo. Entonces estamos hablando, imagínense ¿Y ustedes... del Caribe, eh, Jochi? No, primero, no el Caribe. Estamos, el primero. El primero. ¿De América Latina? Sí, sí, sí. ¿Por sí, sí, sí. sí, claro, okay. claro. qué? Sí. Jochi. A Piamo, Incluso, Brasil. Incluso, nuestras mujeres van para, para la Olimpiada. Con toda la Olimpiada, vea la esencia que va. Ahora en 2021. Eh, a propósito de Pero hay que destacar eh, que esto ya no se ha dado directamente desde el gobierno, no, en el caso no, de la No, no, por eso hay que destacar la estrategia que ha utilizado Cristóbal Marte, para poder eh, mantener esa estructura y que ese equipo de voleibol de las reinas del Caribe dé el resultado que está dando o que ha dado siempre. Qué bueno que tú me hagas esa pregunta. Mira, Yeyyan, eh, las reinas del Caribe o el programa de voleibol que encabeza Cristóbal Marte, es un programa que está eh, primariamente diseminado en lo que es la parte económica. Tú valorar lo que es el, el, el, el técnico, sí. el atleta. La gran mayoría de atletas que están participando en la selección nacional están diseminados en el mundo entero, practicando en los países más desarrollados, sí. reforzando los países en diferentes eh, eh, torneos. Pero, ¿qué pasa? Nosotros aquí estamos muy distantes a esa parte, porque no tenemos programa de desarrollo, sino en concepto de batear y parar sí. y ya. No, que lo firmen sí. y ahí quedó. Vámonos con un criterio, que es un crimen la firma también. Las firmas son muy buenas porque cambian la vida de ser humano. Cuando a ti te, te, te, no, te firman un familiar, te va a cambiar la forma de vida sí. de tu casa, económicamente hablando. Pero ¿qué pasa? Detrás de eso quedan cientos y cientos de niños. Eso es terrible. Cientos y cientos de niños castrados. Ahora mismo hay un crimen que este país hay que enfrentarlo que se llevan a los niños de 12 años para un programa, se lo sacan de la escuela a los padres, lo ponen y le meten inyecciones hasta eh, eh, cosas químicas de caballo para desarrollarlo a la carrera. Y vemos muy, cómo termina mucho de, de nuestros peloteros trágicamente porque no tienen la capacidad y la sí. preparación que deben de tener. Por eso que te digo de un barrio tantos millones para la familia, o sea, y ya. Sí, pero no, vamos a ir. Por eso estoy diciendo que tenemos que hacer una profilación en de deporte. Sí, sí. Donde vayamos a la primera parte de Yeyan, pues donde tiene que iniciar el deporte, que es por la escuela. Sí. Aquí hubo un programa ahora que quedó motrenco entre Navarro y Dalino Díaz. Hicieron un programa, un, un acuerdo de desarrollar el deporte a través de la escuela, que es donde tiene, donde tiene que empezar sí, el sí. deporte. Correcto. Pero ¿qué pasa? Tenemos que ir los profesores de educación física. Aquí no se dan torneos. Los clubes, los clubes también. los profesores de educación física. Oye, Carolina, esta cuestión. Ninguno está actualizado casi. Un mina mínima de quizá un 1%. ¿Por qué motivo? Porque no tenemos escuelas desarroll... técnicas escuela de eh, técnica, desarrollo. Es este terrible. ¿Tú entiendes? Entonces, educa educación física. ¿Tiene Yeyan, tiene Carolina calidad? ¿Tiene José Tabera calidad? ¿Para sacar a un alumno de, una, de un aula? No. Solamente el, el profesor de Educación Física. Pero, ¿qué pasa? Aquí hay una... Hubo, en los cuatro años de Daniel Medina, en los últimos una gran eh, construcción de escuelas y de liceo, ¿Pero para qué? Si tenemos mil estudiantes en una, en una, en una escuela y tenemos unas mini canchas y... Dime. Ni la miran cuando... Eh, ¿no, o sea, ¿Qué no eh, puede ser? Es un crimen. Jochi... Bueno, tenía una pregunta bien puntual con lo eh, que estamos viviendo en este momento y el tema del COVID y que está todo parado, lógicamente. No sabemos eh, cuándo vaya a parar, pero se supone que en la medida que pasen los meses, enero, febrero, partiendo de que las cosas sigan como están, hay, habrá que ir haciendo planes de, de ir aperturando los proyectos que tengan, porque si no durarán dos o tres años parado el tema del deporte. ¿Qué hay en ese sentido? ¿Qué piensa hacer el Ministerio de Deporte y en su dirección? Mira, el Ministerio de Deporte está semi-paralizado porque ha habido una situación que aquí no se ha dicho y es que han cancelado el 75% de todos los técnicos y empleados del país. Del país. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué motivo? Porque hemos encontrado en este... Nueva gestión, novia, mujeres, eh, atletas que están muertos, otros que están fuera del país, otros que son novias de funcionarios. Y un desastre en las nóminas del, del Ministerio de Deportes. Y de todo eso hay que limpiarlo. Botellas. Botellas. 90% de botellas. Eso es increíble. ¿Por qué motivo? No, no justifican a que gente que tú no puedes justificar, le vaya a unas cancha... A, a dar iniciación deportiva. Y que me diga uno, ¿quién está destinado en qué, en, qué, en qué instalación deportiva? Hacer un servicio de deporte. Ninguno. Cobrar allí, cobrar, cobrar, cobrar. Entonces no puede ser. ¿Qué cantidad de personal eh, tiene más o menos pautado o, o a nivel o de organigrama institucional tiene la dirección de deportes en la provincia? 94 cuánto... personas técnicos. Entre técnicos y empleados de la provincia entera. 94. Sí, sí. Así es. Eh, bueno, pues. Para finalizar entonces, y Jochi, eh, ¿qué tiene usted para decir en torno a, a, a su dirección? ¿Qué mensaje decirle a la gente? Permítame antes agradecer a, a las ciento y ciento de llamadas que he recibido del mundo entero, felicitándome por la designación. Eh, felicidad, eh, agradezco a todos sus amigos y personalidades que me han reconocido en mi esfuerzo y en mi cargo a la, a la palabra que tú me preguntas ahora, quiero decirle a la juventud que no se desesperen que tiene que venir algo nuevo obligatoriamente porque no pueden ser más de lo mismo yo espero que las cosas cambien eh, no en sentido general pero mejorar sí. primeramente y luego venimos a buscar la perfección Muchísimas gracias. Gracias a Jochi Taveras, director Le regional éxitos. Le del nordeste. A usted, ¿eh? Gracias. Hola, eh, Para adelante. Esperemos que las cosas mejoren y que cambien. Lo necesitamos. Chamo. Eh, muchísimas gracias, ah, Jochi Taveras. De, sí. de Venezuela. Sí, es. Muchísimas gracias. Vamos nosotros a una breve pausa. Esto es de mañana. Seguimos con más. No se despegue.